Погода в Погоданбурге, погода Acá. Solamente voy a morir en el instante, pero. No importa que acá, por lo menos. Sí, efectivamente. Efectivamente. Pero no estamos mal. Se acaba bastante rápido. Al intento 10. No está nada mal. ser justo ahora <coughs> okay. llegó la nave por lo menos a ver si es un nivel esto o algo no sé creo que yo solo llevo dos veces acá ¡No! ¡Tamadre! Oh, ¡Case! Casi, ¿Cómo me, cómo zafé cuando entré, cuando entré a la nave? Cómo zafé hace... hace bastante que no tuve una... una salvada tan épica, no sé. Estamos acá otra vez. Tranquilo. Tranquilo, esta parte siempre me pone muy tenso. Es que esa parte siempre me... O sea, no es, que, no es que me pone tenso, pero es como si, no sé Estoy como con, el, con eh, Entre la espada y la pared todo el tiempo Tanto por la música Y cómo se siente El, el, el ambiente del nivel ahí Es por eso que cuando esa sección termina Es como un... Se sí, siente como cuando, cuando Cuando están a punto de tirar un pedo Que tienen el, el estómago Hecho mierda, como que alguien Le estuviese clavando una espada En el estómago eso es esa sección Y cuando pasas es cuando te tiras al pedo Se siente así Es, es, es, es muy parecido ah. Aparte que lo pasé la primera, bro Ay, estas duales de mierda. Ahora <ríe> se si me salen. Ojo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si eso nunca me pasó ¿Cómo mierda Rosola, Ay, no te la puedo creer Eso nunca me pasa Por esto odio las duales, boludo porque... Son cosas que, que, que no sé Que no las podés practicar, ¿viste? Te la puedo creer No estaba tan nervioso, eso es lo bueno Yo creo que esa es la razón por la que pasé la sección roja porque no estaba tan nervioso, sorprendentemente no estaba nervioso y bueno, eh, cuando no estás nervioso, eso es, es, es, es, es, es algo a favor cuando no estás nervioso, cuando estás nervioso es algo contra claro <ríe> Dios. Bueno eh, aguanté bastante igual, yo estaba seguro que iba a perder muchísimo antes, o sea, la parte que viene después, de, que viene antes de las dobles, que, que parece fácil. Pero cuando estás con la presión, no sé, a veces puedes perder Pero no, no perdí, eso es lo bueno Muy bien Uf. Siempre se pasa con peso encima cada vez que hago eso ¡Ok! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Esa parte no era tan difícil! ¡Esa parte no era tan difícil! ¡Ah! ¿Sabes cuál es el problema? Es que me puse me puse a, a transpirar como loco Tenía las manos... No tenía las manos húmedas, tenía las manos mojadas directamente se me decía re complicado que ya no sé cómo mierda pasé la sección de las duales. <ríe> no sé cómo lo hice, pero lo hice. <ríe> ah, qué bronca, porque esa parte es re fácil. Bueno, no es re fácil, pero después de haber hecho lo de las duales es como que no sé, no podés fallar ahí, ¿viste? Ah, qué bronca. La, la, la el trigger esa de la moneda y todo, que es re complicado. Hice una banda de cosas, ah, Ok. Yo desde acá ya me había hecho un, un 100% O sea que ya está muy a mi alcance este este este nivel Está bastante más a mi alcance sí. este, este intento me me impulsó <risa> me dio como, no sé, una dosis de optimismo Tengo que ir a mi dosis de área de palazos en la cabeza, ya vuelvo Hola, soy yo, el Augusto del futuro, el que ya se pasó de travel El que está editando el video, bueno, creo que ya saben este, Como este video se está haciendo bastante largo porque el nivel dura 6 minutos Y hay varias cosas que mostrar Decidí dividir el video en dos Así que la primera parte termina acá y ya la segunda parte va a ser la parte que ustedes ya conocen desde que empecé a hacer los directos Porque ahí hay mucho material, mucho material y prácticamente quizás dure más la segunda parte que la primera O no, no lo sé Pero bueno, así que nada, este puede que en unos días suba la, la segunda parte O mañana, o realmente no lo sé Pero bueno nos vemos suscribirte suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete